el viado. ¿Quién me explica esta respuesta que tiene le El En la que que la la que la la Considerado una de las etapas más importantes. Luego que la niñez. La niñez. Porque una que le no va a la vida la los frutos de la unión que Dios bendigo alegran el hogar con su presencia, los hijos. ¿Me explican, ¿Nos explican esa respuesta los frutos de la unión? Que es que no digo que el fruto del amor de dos personas es un hijo, y es una bendición muy grande. Pues para pa mí mi hija es lo, lo mejor, lo maravilloso que me ha podido pasar en esta vida, pero qué bueno. Que pudiéramos garantizarle a un hijo eso, que sea fruto del amor. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros no somos hijos del amor? Somos hijos del desamor, de la soledad, de, del abandono, de muchas cosas. Estamos hablando en el mejor de los casos. Si eso fuera así, la vida sería otra. Ese sería lo ideal, ese es el ideal, que seamos pero pues darle en la realidad las cosas pasan mucho de el mundo yo quiero agregar mejor. una cosita que es importante que tengamos en cuenta hay muchas parejas que hoy eligen los no generitos y son ah, igualmente sí, el... vale, <risa> ¿cierto? no hay una sola, sola forma de ser pareja o de ser familia y esas también son familias también son consideradas familias porque tienen otros lazos, tienen otros proyectos eh, también tienen otros valores Sí. Hoy Tienen una concepción mucho más amplia Y no solamente son los hijos Parejas que deciden Por voluntad no tener hijos Pero también personas que Deciden no tener Parejas, sí, porque son muchas Las formas como uno también Puede ser familia, siendo hermana Tía, cierto eh, Siendo amiga, compañera Es importante que nos hablamos a otras posibilidades Porque son reales Sí, ese es el mundo, la variedad con la tercera respuesta. Hay que tener en cuenta que a pesar de que nuestras familias siempre se presenten conflictos, tenemos que estar unidos para enfrentarlos con diálogo, amor, comprensión y ante todo tolerancia. Yo le quisiera preguntar al grupo 4, ¿qué tolerancia qué es? Soportado. Soportado. y sobre la tolerancia hay un valor muy importante y es sí. el respeto por la diferencia porque ahí uno empieza a darse cuenta Ajá. que es que mi esposo, porque piensa así, mi hijo, porque piensa así, porque todos somos diferentes. Entonces uno empieza a es que respetar los pensamientos. Que finalmente esa es la verdadera tolerancia, sí, que yo no entre en conflicto porque el otro es diferente o actúa diferente a mí. Entonces, muy bien, profe, hágalo. Yo lo que quería decir es lo siguiente: usted puede, si quiere, me firma sí, la, Queda camagrosa oficial. Sí. <risa> que. Se me está escapando, se que le ponen a uno ahí y se asusta. <risa> <risa> eh, que están hablando de, de la pareja, de la elección y de la tolerancia. Mucho cuidado con confundir cuando decimos, ¿cómo fue la palabra que usted utilizó Soportar al otro, que no sea aguantar al otro. Que si por ejemplo usted tiene un marido una mujer que lo casca y a usted no le gusta que lo casquen, entonces hay que ir a comisaría. Que si usted es una, una persona que que el marido llega todos los días borracho y todos los días le quiere dar una pela y a usted no le gusta eso, hay que poner límites la tolerancia no se puede confundir con la alcahuetería en los niños le llaman alcahuetería hacer, dejar que ellos hagan lo que quieran y defenderlos después de eso sino que también seamos coherentes y consistentes de que si una cosa no se debe dar hay que ponerle límite. ahí está la autoridad a muchos profesores nos dicen este profesor sí joven esa es la palabra de ellos. ¡Ay, usted sí jode! Claro, porque le estamos haciendo que cumpla la norma en un aula de clase donde hay 45 estudiantes y donde si permitimos que uno solo haga lo que quiera, los demás van a hacer lo mismo. Entonces ahí hay que tener un orden y en la casa también. Si en la casa tenemos problemas con dos, con tres, se ustedes con 45 cada hora, eso es un poquito. Entonces si usted nos colabora en la casa poniendo límites a los jóvenes, de alguna manera también, están haciendo que él se convierta en alguien que respete la autoridad y la tolerancia, entonces en el caso es, piensa diferente, no comparto tu punto de vista, pero te respeto esa opinión, desde que no me haga daño a mí, ¿cierto? desde que no nos haga daño a la familia, si nos hace daño ahí sí cometemos el error, de ser de tolerantes ya pasamos a alcahuetas, o a lessefer, lessefer es el que hace lo que le da la gana, y así no es. Perfecto, muchas gracias. Por aquí, la mamá y después tú. No, sí, pero es todo el respeto, muchas veces, o sea, si nosotros mismos nos queremos, nosotros nos respetamos como mamá, se al respetar a uno. Excelente. Excelente, muy bien. Es, es, es, es, es. Escuchamos por favor a los compañeros.